Hola, te voy a explicar desde iPhone Digital cómo liberar espacio en tu iPhone. Esta vez vamos a liberar espacio borrando la caché que hay en Telegram. Para eso tenéis que ir a los ajustes y dentro de ajustes tenéis que ir a la tercera opción que se llama ajustes de chat. Luego aquí tenéis que buscar, al final veis la opción ajustes de caché. Y aquí tenéis varias opciones. La primera, podéis decir que se borre automáticamente los archivos que tenéis en vuestro Telegram pues en una semana, un mes o desde siempre. Eh, no os preocupéis porque se, se borran estos archivos, porque se borran dentro de tu, de tu dispositivo, pero siempre se quedan guardados en la nube en Telegram. Es decir, que siempre luego puedes volver a acceder a ellos. Y lo mismo ocurre con borrar la caché o borrar los los chats, que es eh, la base de datos de, de cada uno de los chats que has escrito. La segunda opción, borrar caché. Puedes incluso elegir mm, borrar las fotos, los vídeos, la música, pues si quieres algún elemento o algún contenido, eh, dejarlo. Por ejemplo, pues la música y los vídeos, quieres mantenerlos en tu, en tu dispositivo, pues solo borras fotos y archivos, le das a borrar y ya está. Y luego el tema de la base de datos, la última opción. Eh, Puedes hacer lo mismo, elegir vídeo, música o todos los archivos que tengas y le das a borrar y ya está liberado. Pues nada, este es el tip que os he enseñado hoy. Deja un like en el vídeo y suscríbete al canal. Hasta pronto.